Recuerda que entre el martes 22 de junio y el viernes 23 de julio del 2021 puedes ingresar a la plataforma electrónica única del sistema de acceso del Mineduc para realizar tu proceso de inscripción para rendir la prueba de transición que reemplaza a la antigua PSU. Al ingresar al portal web accesomineduccl portal inscripción sigue los pasos que se detallan a continuación. 1. Creación de usuario para inscripción Presiona el vínculo rotulado Crear Cuenta en la pantalla de acceso de la plataforma de inscripción. 2. Recuerda tu contraseña. Recuerda utilizar una contraseña habitual para ti o anótala para no olvidarla, ya que utilizando la misma contraseña de acceso empleada para la inscripción, podrás efectuar todas las siguientes etapas del proceso de admisión. 3. Si eres estudiante extranjero. Te recordamos que al momento de rendir la prueba de transición, es requisito obligatorio presentar la cédula de identidad chilena o pasaporte. Si realizas tu inscripción con IP, entonces deberás enviar tu pasaporte escaneado o fotografía al correo electrónico extranjeros.pdt.mineduc.cl El plazo para regularizar tu situación es hasta las 23.59 horas del martes 27 de julio del 2021. 4. Ingresa al formulario de inscripción con tu usuario y contraseña. El sistema te permitirá acceder a la página de términos y condiciones para participar en el proceso de admisión 2022. Deberás leer este documento atentamente y presionar el botón Aceptar para empezar a completar los datos de tu inscripción. 5. Finalmente, recuerda que tu inscripción solo será válida al descargar e imprimir tu tarjeta de identificación.